Al living, hoy tenemos espacio de salud y le vamos a dar la bienvenida gracias. a la kinesióloga, licenciada en por kinesiología, supuesto. perdón, así se dice, Mercedes Ballero. Bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto gracias. recibirte. Un placer. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, por estar acá informando un poquito más a la gente y ayudando a, a crecer un poco en salud, ¿no es cierto? Es, es el, objetivo el objetivo de, de este espacio, sin duda, sacarnos dudas, poder quizás traer a, a cuenta temas que quizás no, no tratamos mucho. Y es uno de ellos, el tema sí. que vamos a estar tratando hoy, que tiene que ver con suelo pélvico. Me parece que tenemos que partir de la base de qué es. Muchos deben desconocerlo, sí. ¿no? Sí, es un área como que está empezando a, a, a tomar forma y Ajá. está muy interesante. Está bueno porque en verdad tiene una patología principal, mm -hmm. eh, que es la más cotidiana, que es la incontinencia de orina. Pero Ajá. Bueno, vamos con lo primero sí. Eh, sí, claro. El suelo pélvico es un grupo muscular Yo traje mi maqueta ah, me encanta que ah, haya Muy, bien, bien, muy explicativo Sí, sí, porque muy bien. Es, es mi mano derecha, en verdad <risa> esa, no no puedo hacer mucho Perfecto eh, Bueno, esta es una pelvis humana uh -huh. sí Nosotros ahí tenemos la, los miembros inferiores ¿sí? claro. Esto es lo último que tenemos del tronco muscular Bien uh -huh. Del tronco Sí, si vemos en la parte inferior, está pelvis, todo esto rojo que podemos observar sí. es la musculatura pélvica Bien. ¿sí? A esto se, se le llama suelo pélvico, Ajá. a un grupo muscular Perfecto. ¿sí? que cierra la caída de la pelvis ¿Sí? Este grupo muscular tiene tres funciones principales, uh -huh. que es la contención de tres órganos eh, del cuerpo De la vejiga, del útero y del ano Perfecto. Sí. Cualquier alteración que exista en estos tres órganos se ve relacionada a la musculatura del suelo pélvico. Uh -huh. Y es un músculo que, que tenemos que ejercitar, que, que se debilita a partir de cierta edad. ¿Cómo podemos en cuidarlo verdad, en definitiva? no Claro, bueno, en verdad con la edad no tiene nada en relación. Sí se asocia Bien. a... Um, a la adultez, a una mujer menopáusica, sí uh -huh. empieza como con los problemas normales. Pero eh, yo tengo pacientes que de 20 años o hasta niños que claro. tienen disfunción ah, ¿le puede en pasar la musculatura. A cualquier edad. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y, y esto más, a qué se debe? ¿Qué factores afectan? Bueno, para hoy que en nada? día, más que nada, en, en las mujeres, eh, se afecta mm, por el deporte que estamos haciendo. Ah, ¿sí? Mira. El deporte de impacto todo lo que es impacto que mm. se usa ahora el tracking, todo, bueno, afecta mucho y sobre sí es sobre la musculatura. Ah, hay que estar atentos con eso. Muy sí, importante. Claro. Sí, eh, en verdad, por eso eh, lo puntual sería, una de las patologías más comunes que se ven en el consultorio es la incontinencia de orina de esfuerzo. Bien. Sí, que se dice que, que una de cada cuatro mujeres sufre de incontinencia de orina, ah. sea la mínimo que sea o la pérdida de gótica. Uh -huh. que sea, uh -huh. ya claro. se coincide de la incontinencia de orina. ¿Y, ¿y, ¿Y qué otra cuestión nos puede llamar la atención para decir, bueno, este quizás puede ser mi, mi problema, tengo el, mi suelo pélvico debilitado. debilitado. ¿Qué, otra, ¿Qué otros factores o pautas de alarma pueden aparecer para darme cuenta que el problema va por ahí? Y en verdad cualquiera que sea. La, una de las primeras es la, como decimos, la incontinencia de orina. Sí. Otra de las patologías también es un prolapso. ¿sí? Claro. Mm. El prolapso va muy relacionado a la, muscula, a la deficiencia de, de, de tono muscular. Uh -huh. eh, incontinencia de gases o de heces. Constipación también va relacionado con la musculatura. Claro. Eh, tenemos un montón, podemos eh, con respecto al, al útero por ejemplo, todo lo que es embarazo, pre y posparto uh -huh. que es donde el músculo se ve como muy debilitado, claro, Está lógico sí. Eh, ¿Y, ¿Y qué tipo de ejercicio? Al ser un músculo me imagino que deben existir distintos ejercicios uh -huh. que uno pueda hacer o trabajar para reforzar esa zona Sí, eh, sí, hay un montón, en verdad se ve específicamente cada paciente uh -huh. y se uh -huh. arma ahí en base a eso un plan de tratamiento uh -huh. Primero un cambio de hábitos que es muy fundamental eso, eh, por ejemplo la cantidad de veces que uno va al baño, de la, la cantidad de micciones que hace en el día eh, también es muy importante porque estamos acostumbrados a retener y aguantar uh -huh. lo que más puedo y eso no nos favorece en absoluto Bien. y nos, nos perjudica. En, uh -huh. A lo largo en la musculatura. Me imagino que a, a los niños les debe pasar mucho eso, ¿no? Sí, y a las mujeres también, Ajá. a los adultos también. En verdad, eh, por naturaleza siempre es como, esperamos un poquitito más, ya, ya voy. Si sí, sí, claro, tengo rato. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya, sí. ya voy, ya después pasa, veo y lo que... a lo mejor pase una hora. Claro, eso puede de, tener consecuencias. Primer. Sí, sí, totalmente. Pero claro, sí. fíjate qué importante. Según explicás, Marcel, la mujer entonces tiene mayor predisposición a tener este suelo ver, pélvico eh, debilitado. Sí, en verdad la mujer uh -huh. en principal, y por primero por los cambios hormonales que sufre, uh -huh. después por el embarazo, uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, que nos afecta mucho porque en verdad durante nueve meses esta musculatura va soportando un peso progresivo uh -huh. y de, de un día para otro ese peso desaparece, claro. entonces bueno tiene que volver a su posición, uh -huh. a, a su naturaleza y, y, no, y nos cuesta. Pero existe manera de rehabilitar este Totalmente, grupo de músculos. Sí, no es que bueno, sí. una vez que ya claro, no, y que está mejorar, habilitado, no hay vuelta atrás. No, tiene no muy buenos, muy buenos resultados la ah, rehabilitación. Buenísimo. Muy buenos resultados. ¿Y, el ¿y? hombre, perdón, no, no, por y por el hombre también tiene disfunciones, pero bueno, Ajá. se ve a lo mejor un poco menos, sin hablar de patologías neurológicas, sí, que siempre Seguro. trae a, a algo, sí. depende de la lesión y todo. Claro. Pero en el hombre sí vemos eh, incontinencia de orina, por ejemplo. Uh -huh. eh, eh, después una cirugía de próstata. Uh -huh. ¿sí? Puede llegar a uh -huh. quedar un residuo miccional eh, que se puede ser curable o no, dependiendo. Eso va a depender. Uh -huh. Y lo recomendable es empezar a trabajarlo desde ya, desde que uno no tiene ningún tipo de problema y. Claro, lo ideal es hacer el, el tratamiento preventivo, que se llama, claro. ¿sí? uh -huh. La parte preventiva, de reconocerlo y cuidarlo, y trabajarlo en base a eso. Yo sé que, que, que esta musculatura existe y cómo uh -huh. la, la puedo mejorar o que trabaje en conjunto. ¿sí? Eh, yo siempre digo que la, la mujer por naturaleza puja. Pujar es empujar hacia abajo uh -huh. ¿sí? o bombar esta musculatura. Entonces, si sí, yo estoy acostumbrada a hacer ejercicios de impacto y todo... Bueno, trabajar esta musculatura, reconocerla y que trabajen en conjunto es ante el momento visión. de impacto. Sí, no digo no hacer ejercicios Claro, porque me de llamaba impacto. la atención porque capaz no. que hay más de uno que nos está viendo y dice, pará, yo hago trekking! Claro. <risa> no, no. Hoy no. dejo esto. No, no, no siempre no. Co Se puede hacer, pero bueno, sí teniendo claro, eh, un reconocimiento en este área para poder trabajarlas en conjunto. Bien. Una vez que yo reduque el músculo, que en vez de eh, eh, bombarse, o empujarse hacia abajo, se contraiga. Sí. No pasa nada y evito uh -huh. un montón de patologías a futuro o resuelvo la que tengo. ¿Tengo y para... Para... Sí, perdón, Lucas. No, no, por uh -huh. favor. ¿Influye también la actividad sexual de la persona? Totalmente, sí, uh -huh. sí, sí. sí. Eh... En el hombre eh, se relaciona con la erección y el orgasmo Y en Ajá. la mujer también, en la parte del orgasmo O eh, en la penetración Sí uh -huh. Puede existir, hay patologías muy comunes Que son dolores durante las relaciones uh -huh. ¿sí? eh, Una de ellas es el vaginismo, por ejemplo uh -huh. Que es como una contractura parcial o total uh -huh. de esta musculatura Y eh, genera dolor ante la penetración O por ejemplo en la mujer a la hora de ponerse un tampón O la copita menstrual que lo claro. que hace tanto genera, genera dolor y molestia claro. ¿sí? Y eso se, se trabaja perfecto claro. Todas las sí. Que, que puede tener sí sí sí y te quería preguntar yo me para trabajar este tipo de músculos hay que sé yo desde la ignorancia pregunto sí. totalmente en el gimnasio en con un kinesiólogo ¿cómo se hace digo para poder prevenir quizás Mirá, para prevenir está bueno que, que lo hablemos con el profe si hacemos algún tipo bien. de educación física eh, que el profe nos guíe bien es, es un área que está, está como surgiendo entonces uh -huh. Falta a veces un poco de, de información y, y claro. de, de prevención. ¿sí? Uh -huh. lo, lo, el sábado hacía una charla y habían un montón de profes de educación física y apuntaba a eso, al cuidado, que la Ajá. profe sea consciente sí. de, de no lastimarlo sin necesidad. Uh -huh. sí. Y bueno, y si existe alguna patología o en verdad no existe, pero puede ser que llegue en algún momento o tengo algún tipo de genética, bueno, está bueno consultar a algún kin especialista. ¿sí? Eh, el que se dedica a esto al quine es especialista en suelo pélvico, no es el, el quine ah, general. Mira, ¿sí? vos puntualmente ¿La yo sí soy, estás eh, dedicada a esto Nada más, solo me ah, dedico bien. a esto ¿Y, sí. te, ¿Y cómo es el consultorio? Mucha, mucha, ¿Mucho movimiento? digo Y gracias Hay... a Dios, sí hoy en Ajá. día sí, se, se va moviendo me costó, yo hace ya dos años y medio que empecé, bueno empecé con poquitos con sí. mi primero, nunca me olvido mi primer paciente fue una ginecóloga así que Ajá. fue como sí. un desafío claro. pero sí, da poquito, sí se va haciendo cada vez más conocido, y bueno, la idea de esto también es fomentar a, a conocer no, y, por y, a, y a evitar un montón de uh -huh. disgustos que la gente tiene, a mí me pasa que llevan pacientes al consultorio y ya después de haber dado un montón de vueltas y que el médico no, si cuando haces corres te haces pis, no, no, no corras más, intentáis salir claro. a caminar. Entonces empezamos a evitar y a, y a, y a encerrar, uh -huh. a, a hacer un montón de cosas que se pueden trabajar perfectamente y tienen muy buenos resultados. Claro, hasta ¿Ves? que logran dar puntualmente con que se trataba de esto. Claro, claro eso iba a dirigida a mi pregunta, saber si cada vez son más personas la, las, las que, que conocen, las ¿Sí? que conocen claro. sobre este tema. Sí, sí, de a poco uh -huh. se va haciendo se va haciendo conocido. Yo en, en, en mis redes estoy fomentando todo el día uh -huh. esta uh -huh. eh, información y bueno, y nada, la idea es aprender de, de nuestro cuerpo, básicamente, que nos faltan yo, Merce, y me fantástico. imagino que depende obviamente de cada paciente, pero ¿cuál es el tiempo aproximado que puede tener recuperación o de mejorar esta zona una persona, un paciente tuyo? Dependiendo primero de la patología uh -huh. que vamos a tratar, pero una incontinencia de orina la, tra la solucionamos rápido. Claro, claro, para que la gente no se asuste también y no, acceda no, rápido al tratamiento. No es rápido, mientras el paciente... Yo siempre les digo, en verdad, también, que va mucho en, en la casa. ¿sí? Se lleva mucha tarea para la casa, muchos claro. cambios de ejercicios. Ejercicios ejercicio y todo, y que lo vayan implementando en el día a día. ¿sí? Que yo, por ejemplo, si hago ejercicio afuera, eh, bueno, si voy a hacer una sentadilla, tener la, la capacidad de decir, bueno, antes de hacer la sentadilla, contraer, poder hacer la sentadilla. Entonces, uh -huh. estar todo el día estimulándolo al músculo para que, Llega un momento en donde sea inconsciente, ya claro. la contracción, ¿sí? Que se automatice. Perfecto. Uh -huh. Perfecto. El... El ejercicio, claro, claro. sí, sí. Excelente. La contracción. Bueno, Marcela, la verdad que muy, muy buena charla. Sí, clarísimo, Nos hemos todo. ido con, <risa> con mucha información y esperamos que ustedes también se puedan llevar herramientas de nuestro espacio de salud que está pensado para ustedes. Así que gracias nuevamente, no, Marce. gracias a usted. Cualquier duda, consulta que pueda haber quedado, te pueden escribir, ¿verdad? Sí, eh, mi celular sí. está disponible y si no, mis redes sociales también, eh, Instagram. Sí, yo, mira, yo, ahí está el Instagram. Uh -huh. Está Perfecto. saliendo en pantalla. Perfecto. Perfecto, así que así sí. lo anotan, la, la siguen a Merced y le pueden dejar cualquier consulta que haya quedado pendiente. Gracias. Muy bien, gracias muchísimas gracias a ustedes.